Bienvenido Julio Lizardo. No, Giovanni, a todos los que nos eh, están viendo, que eh, lo tele escucha y principalmente a la población donde nos encontramos, que es en el sector de la Villa Olímpica eh, y toda esta zona aquí, la Javiela, aquí es toda una zona que yo me siento muy representado porque cuando yo veo a Guillermo Jiminian, una persona que entiendo... ...que en vida no se le, se le ha reconocido como debiera. La gente no sabe el valor que es tener una, una, una persona de esa categoría... ...que sea una de esta comunidad. Para mí es un orgullo conocerle. Eh, y nada, estamos aquí eh, desde el del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado... ...que estamos atravesando y quiero iniciar por eso... ...porque aunque estamos en Navidad y los problemas cuando llegan hay que anunciarlo. Eh, nosotros en el Instituto Nacional de Luego Potable y Alcantarillado, aquí en la provincia de Duarte Específicamente en el municipio de San Francisco de Macorís Estamos atravesando por una situación eh, Casualmente en el día de ayer, eh, casi a las 3 de la mañana Quien les habla, junto a un equipo técnico Estuvimos allá, tratando de buscarle la solución Y ahora mismo, están dando los toques finales Esperando en Dios que la solución llegue porque un motor eh, de la estación de bombeo eh, que hay en Senoví, que de ahí se bombea a, a Matalarga, la planta potabilizadora que nosotros tenemos en Matalarga, y de ahí se distribuye el suministro del agua al municipio de San Francisco de Macorís, salió de servicio. Un motor que no se vende en el país, que la pieza que es un arrancador, motor de 600 HP, que la pieza que de, eso, de ese motor tampoco se vende, tenemos que apostar a nuestros técnicos y a los técnicos que nos pueden dar y so, y, y sostener ya esa solución. Eh, y no hemos podido llegar a un final feliz. Pero creo en Dios Todopoderoso que este es el mejor regalo de fin de año, por lo menos el mío, porque la presión no ha sido fácil, eh, Giovanni, de verdad que sí, eh, la, eh, es muy fácil decir que uno funciona... Cuando no hay problema. Yo creo que de los grandes problemas, entonces tienen que salir grandes soluciones. ¿Cuál es esa gran solución que va a salir? Bueno, fácil. Nosotros vamos a rehabilitar la planta de tratamiento de la planta potabilizadora de Y también vamos a rehabilitar la, la estación de bombeo. Una inversión de más de 300 millones de pesos que se va a, a iniciar eh, su proceso de licitación en enero pero con Dios mediante, porque es la solicitud que nosotros hemos hecho, eh, eh, se va a declarar de emergencia para que se actúe y se haga de eh, la brevedad más posible. Julio Lizardo, en los últimos días hemos eh, recibido muchas denuncias de la población y ya usted ha explicado parte del problema, de la raíz del problema. En lo adelante, a partir de este momento, ya a un día prácticamente de finalizar el año 2022 ¿cuáles retos y desafíos tiene INAPA como institución? y aprovecho el momento para resaltar una de las instituciones más vulnerables porque se encarga de llevar el servicio de agua potable y puede faltar comida un día pero el agua potable es imprescindible para todas nuestras necesidades ¿cuáles serían esos desafíos y retos? bueno mira, independientemente del reto que tenemos aquí en la, en la provincia de Duarte eh, En el caso que a mí me compete Yo soy responsable y es bueno siempre recalcar eso De cinco provincias Pues no quiero que tampoco las otras provincias Que nos, nos ven por aquí, por Telenor Que llega a toda la región nordeste eh, eh, Venga a decir que nosotros Porque somos de San Francisco de Macorís Solo hablamos de San Francisco de Macorís Nosotros tenemos grandes retos en la provincia de Samaná María Trinidad Sánchez Hermanas Mirabal Hermanas Mirabal ahora Va a iniciar el, eh, Para poner un ejemplo Una planta de más de mil millones de pesos Entre la planta y la eh, De aguas residuales y, y lo que tiene que ver con la tubería De alcantarillado De un 100% tenare que se va a hacer El alcantarillado de ese municipio Tan importante Así como otros grandes retos Que tienen que ver con la provincia de Sánchez Ramírez Ahora Yo soy de San Francisco de Macorís Y aquí es que a uno más le duele, porque aquí hay que más lo llaman y aquí que a uno lo conoce. En la provincia de Duarte, que quiero reconocer que acaba de llegar la gobernadora Xiomara Cortés, una gobernadora de aquí que le duele lo de aquí y que trabaja 24 horas, hay que reconocerle eso. Yo creo que ni ella misma sabía que iba a trabajar tanto eh, en su vida como lo está haciendo ahora y lo está haciendo bien. Eso hay que reconocerlo. Eh, siempre el trabajo bueno hay que reconocerlo En la provincia de Duarte Lo principal Es lo que yo hablé ahora mismo Porque es el corazón Y ahora se está viendo El corazón del municipio Más importante de la región nordeste Que es el municipio de San Francisco de Macorís es, Está ubicado en Senoví Porque para que la gente me entienda en contexto En la planta potabilizadora de cenoví ...se distribuye agua al distrito de Senoví... ...al distrito de Aguayo... Eh, ...Antonio Guzmán Fernández... ...y a la parte sur de la, de la ciudad de San Francisco de Macorís, ...lo que aquí se conoce como la salida a la capital... ...pero también ahí se bombea para Mata Larga... ...que le distribuye el agua al municipio de San Francisco de Macorís. ...por eso es que es tan importante... ...que esa planta se rehabilite... ...la planta potabilizadora de Senoví tiene varios años... ...no se le había hecho inversión... Y la planta y la estación de bombeo, que es independiente, aunque está en el mismo lugar, de Mata Larga, eh, se inauguró en el 2006 y no se le habían invertido nada. Había motores que estaban fuera de servicio, que estaban fuera de servicio y se le van a comprar todos los motores, cero millas, como dicen. Ese equipo, ese, ese equipo completo, esa planta completa va a quedar de manera impecable, ¡Joder! que le va a dar garantía a la ciudad de San Francisco de Macorís por varios años que no va a tener problema. Julio, hace eh, pocas semanas eh, estuvimos presentes en la inauguración del servicio de agua potable del sector Mamatingó en el municipio de San Francisco de Macorís. Hay que resaltar, porque como denunciamos también tenemos que resaltar, de que esta era una demanda exigida históricamente en ese sector, uno de los más nuevos de San Francisco de Macorís. Para, en estos últimos minutos que nos quedan, aprovecharnos. ¿Puede referirnos sobre esta obra recién inaugurada por el director Wellington Arnold? Mira, eh, eso es un dato eh, muy importante. Eh, aparte de Mamá Tingó 1 y 2, nosotros también trabajamos en el, en el sector Gumancito, nuevos, Nuevo Renacer, el Campo Fernández. Ahora en estos días, dentro de todas la, las problemáticas que tenemos, nosotros nos desenfocamos. Y ahora en estos días... Le trabajamos a la Balbí y a Álvarez, que tenía años de problemas, y ahora le está llegando el agua. Eh, en el caso de Mamá Tingo Unido, específicamente, que fue una obra, una demanda y un compromiso que hizo el presidente en campaña, y un compromiso cumplido en el gobierno de Luis Abinader, que se hizo de manera, si se quiere, inmediata, rápida y demasiado eficaz porque si se iba a un proceso de licitación, duraba cuatro meses, mínimo, y eso en menos de cuatro meses ya estaba listo. De manera administrativa, eh, eh, se hizo eh, en una obra que salió de, eh, a la institución en alrededor de 5 millones de pesos, si se hubiera hecho una obra contratada, es era una obra de más de 20 millones de pesos, ahorrándose el Estado más de 15 millones de pesos para que se entienda mejor. O sea que yo creo que nosotros hemos demostrado eficiencia, nosotros hemos demostrado que cada peso vale y que cada peso del gobierno es un peso del pueblo dominicano que tenemos que saberlo administrar. Nosotros Muy en los próximos días, empezando el año, vamos a hacer 20 palmes que son cruciales, que van a, a beneficiar a varios sectores como La Piantini, Toribio Camilo, El Silencio, Caperuza 1, Caperuzado, Mario Fernández y varios sectores más. Y vamos a seguir trabajando hasta que cada dominicano que vive en San Francisco de Macorís le llegue el agua. Ese es el compromiso del presidente, ese es el compromiso de esta institución y este es el compromiso de nosotros que hemos asumido desde el mismo 16 de agosto del 2020 y que vamos a cumplir nuestra palabra con Dios por delante. Muchísimas gracias al ingeniero Julio Lizardo.